Te veo mejor por aquí que, que, que en, en directo. <ríe> ¿Te vas a ir el fondo te pierdo? Te veo aquí te veo La cuestión es que estemos en <ríe> acá que para ver si alguno nos da alguna señal para empezar. Entonces haremos preguntas, tú también vas a preguntar, porque a mí no me suelen hacer caso, porque es un pesado. Ya que tantas veces que vengo, soy casi no. Ah, ¿eh? Tú me conoces, te he soy no. Qué lástima. Entonces. Eh, vamos a estar un rato en plan aquí y, y, y después empezaremos, haremos preguntas, encenderé la radio y para lo último tú piensas que oh, tengo que cogerlo todo, quitarlo todo y no salir otro vez o lo a poner". Sí. Es un poco. Culo, pero es lo que es. Entonces, <risa> la vida... Después de un rato he traído la kiné. ¿La qué? La kiné. La kiné. Sí. Lo vas a ver cómo es. Voy a poner el otro trípode la cámara con la tablet y vas a ver lo que hace la química. Si sale bien, me pondré yo para que tú me veas y verás un esqueleto a tu lado. que soy yo, moviéndome. Porque tú vas a ver ahí cómo van a aparecer puntitos que son los sensores de, de movimiento. La cámara tiene un flash de puntos. Entonces, yo me moveré tú verás el aquí en la química que hay un esqueleto que soy yo. Como a los rayos X. Y si aparece otro, tenemos. Los espíritus tienen esqueletos. No, pero sí que hacen formas. A veces hacen formas pequeñitas o hacen formas así. En... Son sobras. Sí. Bueno, esto de esto de la que le, cuando lo ponga, me lo vuelves a aplicar. No, bueno. Ah, bueno. bueno, esto de, de, esto de la que lee, cuando lo ponga me lo vuelves a aplicar. No, bueno. ¿Lo has escuchado? No. ¿Te he escuchado a ti el eco? No, no, no. Ya, no. es que. a, a o sea, ti aspirando me falta oído paranormal todavía sí, el, es mi bien, primera bien, vez en <ríe> el momento es que lo escuche además contrapasablemos ellos hablan por encima eso es otra tú me no saber más que cuando estamos hablando nosotros ellos hablan por encima yo ahora mismo estoy intentando explicarte las cosas para que ellos lo hagan así, diciendo oigo vos, oigo vos ¿Tienes ¿tienes? ¿tienes? <ríe> el espíritu se tiene que sentir como que estamos despistados cuando saco la cámara, vamos despistados. Cuando saco la cámara, vamos despistados. Cuando saco la cámara... Cuando menos coge las cosas, también te lo digo. Entonces, en el momento que yo, a lo mejor, para un rato la cámara, puedes... Puede, o puedes pasar más cosas, o tú misma te puedes sentir rara. ¿Qué es lo que suele pasar cuando sientes cosas? Te puedes marear. Te puede dar calor o dar frío de ahí Que, que llega calor porque la entrada más calorada cuando no la brisa, porque todo está tapiado, o sea, no hay, no hay ventanas. No, no, ya que te está todo tapiado, no se la va a entrar, está muy lejos. Entonces, cuando vienen brisas y, y te pega como una especie de calor frío a pues que como está Vale, eh, si no te lo presento, lo que lo vamos a hacer el intento de que ahora sí te vayas a. Tú me estás jodiendo no, te, te tengo que meter en el mundo puedes ir con la letra, del móvil puedes ir con, puedes ir con el fuego pero no. una vez cuando estés allí, lo apagas y vuelves a oscuras ¿por qué tengo que ir a oscuras? para que te lo conozcas el sitio y para que andas eh... tú piensas que con los mundo se van a acercar mucho pues eso. Esto lo estoy haciendo para que no veamos, pero en dos minutos yo he tardado la luna a ver una mierda. Eh, esto no me lo has contado, ¿eh? visión o sea, nocturna es, es para esta vacuna. A mí falta de información. Y la cámara es lo... el único punto de luz que va a ver. Y aquí yes. no te basta quedar porque el micrófono te va a captar toda la respiración. Yo estoy aquí para ver si veo cosas. Bueno, vamos a hacer directo. Mira la cámara sin sí, ¿no? luz. Bienvenido. Qué, qué, qué, qué maravilla, ¿eh? Gracias. Es un placer. ¿Podéis acercaros a un aparato de los que he puesto? Vale, sí, bueno. ¿verdad? ¿Sabéis que hay una persona nueva aquí hoy? Podéis acercaros sin miedo, no vamos a hacer nada. Acabamos muy en el día 1 de noviembre en este sitio, ¿no? ¿Podéis? Esta sala casi nunca la grabo La he grabado hoy porque me, me vi en el primer vídeo y me gustó. Y yo, yo que voy aquí. ¿Se salió algo aquí? Sí, en los primeros vídeos sí que sale. ¿Sale alguna ayuda? Ana eh, Hay, hay un, una energía que llamaba una talana ¿no? Que no sé quién es. Y sale justo grabando. Yo estaba grabando esto. Y Mari. Ahí. Y de repente ya se cayó, por aquí son enormes, una bola de energía y se escucha en el momento que ya se cae. estará aquí, y él vio supuestamente, y yo le dije, no hay de tu familia, aquí te van a marear la gente, entonces él estaba aquí, y vio supuestamente a su otro vale, y le dijo, no había